Bienvenido Virgo a esta maravillosa comunidad de amor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a este tu espacio de Vioráculo. El día de hoy vamos a ver cómo está tu energía para lo que resta de este mes. También vamos a saber qué chakra es el que se encuentra un poco bloqueado. Y a través del oráculo vamos a pedirle la guía para saber en qué nos estamos resistiendo, cómo está el amor en nuestras vidas y también cómo está lo económico. Entonces, yo te invito a que nos pongamos en disposición a darle la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles y principalmente a Dios, para que sea con su amor quien te dé la maravillosa guía. Vamos a dar eh, las gracias por estar aquí presentes, abrir nuestro corazón y ponernos en modo receptivo. También te voy a decir que tu arcángel que estará contigo eh, en lo que resta de este mes de julio, es el Arcángel Gabriel. Con su rayo de luz naranja, él te va a cubrir con sus enormes alas y, y su luz te va a iluminar. No dudes en estos días en llamarlo, en pedirle su, su guía, su calor, y, y créeme que él enseguida se va a manifestar y lo vas a poder sentir eh, permítete poder escucharlo y observar todas las señales que ellos tienen para demostrarte que están ahí contigo, ¿ok? Entonces, en lo que vemos que chakra es el que se encuentra un poco bloqueado, vamos a pedir también la, la guía del oráculo. Te invito a que me regales un like, que te suscribas, que actives esa campanita. Mira, oh, ok. Perfecto, este es el chakra que se encuentra un poco bloqueado Fíjate, este chakra es el sexto el sexto, perdón, chakra, Ajna eh, Su ubicación es en el centro de la frente También se le conoce como el tercer ojo eh, su, su energía es más femenina eh, También trasciende los límites de lo físico su color es el azul oscuro, el índigo. Sus funciones es dar eh, la... vitaliza el cerebro inferior, que esto es el cerebro del de, sistema nervioso, la visión. También tiene que ver con tu intuición, eh, la voluntad y la clarividencia. Los órganos en los cuales se manifiesta, pues es el sistema nervioso, el hipotálamo, la glándula pituitaria. Eh, algunas fuentes indican que la glándula que es la glándula pineal, eh, tu ojo izquierdo, nariz y orejas. Entonces, vamos a ponernos en disposición, vamos a ver qué guía eh, te da el oráculo para saber. ¿Por qué se encuentra un poco bloqueada y en qué hay resistencia? Y vamos a solicitar esta guía para poder liberarla y que no se presente eh, este bloqueo y fluya toda esa energía, ¿ok? Entonces, vamos a ver principalmente el por qué está habiendo esta... Fíjate que la manera en que salió fue muy clara. No, Ahora sí que, como dicen que no me dio ni chance de, de poder este, observar más, fue yo. Entonces el mensaje se ve que va a estar muy claro para ti. Ok, ¿en qué te estás resistiendo? Te dicen humildad. Si bien eh, brillas por sí solo, es momento de bajar los cuernitos, de, de comprender que tú solo no puedes y que requieres de una guía. Tómate de la mano de Dios, de los ángeles, arcángeles y de todas las herramientas que hay para ti, para tu proceso de sanación. Si bien eres un ser de luz y maravilloso, pero estás en un proceso. Entonces permítete sentir, ten fe, no estás, no estás entregándote al 100% a tu fe, a ti, a Dios. Ten certeza de lo que estás haciendo. El amor de Dios es maravilloso y está ahí. Te dicen también que aceptes, que es momento de que aceptes quién eres, la situación en la que estás y aceptes a los demás. Eh, fíjate que todas estas cartas están al revés. No es algo negativo, pero está muy claro el mensaje. Hay resistencia en aceptarte, en dejarte guiar, en tener esta fe. Esto... Cuando comiences a aceptarte a fluir en humildad, recibir esta guía y con fe de que los ángeles, arcángeles y toda esta energía te tiene cubierto, cubierta, este chakra comenzará a fluir, ¿ok? También te dicen que en el amor las respuestas que te estás, eh, las preguntas, perdón, que te estás haciendo están en tu centro. Entra en conciencia de, de qué es lo que quieres. Si, si estás con pareja, eh, pregúntate si, si estás feliz, si te da paz, si estás solo, también eh, me siento en paz conmigo mismo, eh, estoy requiriendo eh, el amor de alguien más, porque ámate a ti mismo. No es necesario el que estés con alguna pareja para amar y sentir ese amor propio. Encuentra esas respuestas en tu interior, haz conciencia de en dónde estás y si ese es el camino indicado Ábrete a recibir, esta es la puerta para sentir el amor en tu vida Cuando tú te abras a recibir, el amor eh, entrará y te cubrirá por completo Pero si tú mismo, tú misma te niegas a este amor, simplemente no lo vas a poder palpar te dicen también que seas verdadero con los demás y contigo mismo. Di lo que sientes, expresa, fluye. No trates de, de poner máscaras por tratar de agradar a alguien. Cuando comienzas a ser verdadero con los demás, diciendo lo que eres, lo que sientes, estás siendo verdadero contigo mismo. No, no te engañes, no trates de cubrir expectativas por agradar a los demás. Sé verdadero contigo. Si hoy eh, estás con pareja y estás en el lugar indicado, sé verdadero contigo mismo. Si no, escucha tu alma y es momento de hacer un cambio, de, de partir, de, de dar las gracias y simplemente fluir. También te dicen en lo económico, que aquello que quieres va a llegar, pero el arte de esperar es maravilloso cuando tienes esta fe y esta certeza de que aquello que eh, está por llegar va a llegar en el momento preciso. No forces las cosas, deja que, que todo fluya. Cuando comienzas a fluir, eso que tanto quieres va a llegar más rápido, pero si tú le metes angustia, ansiedad, simplemente se va a alejar más de ti. No trates de, de tener el control siempre. siempre, perdón. Si hay un negocio, eh, el dinero, el trabajo, lo que sea, fluye. Acepta que no todo eh, lo puedes controlar tú, porque entonces comienzas a, a estar rígido y, y, y la abundancia se aleja, se, se cubre de una capa oscura, por decirlo así. Se, se me vino eso ahorita. Entonces, deja que las cosas fluyan. Permítete sentir esta guía y vas a ver cómo todo comienza a fluir más y en la economía vas a ver las respuestas. Mantén una mente abierta, no te cierres a tus pensamientos limitantes. Ábrete a escuchar las opiniones también de los demás, si bien son opiniones, pero también ábrete a nuevas oportunidades. No te quedes en un solo lado o con una sola idea. Busca, siente, escucha tu alma. Ella te dará la guía perfecta. Hoy tu mensaje muy claro es ve a tu centro, mantén esa conexión, ten fe. Hoy déjate guiar para que puedas observar y las respuestas ya están ahí. Te voy a dar tu mensaje del Libro de Dios para vivir en abundancia y tu número para este mes. Es el 114 y dice, fe en ti mismo. Hoy, Virgo, Dios quiere que sepas que la fe en ti mismo te ayudará a salir adelante. Eres fuerte y puedes lidiar con cualquier cosa que la vida te arroje. Respira profundo y siente con el conocimiento de que puede tratar de con todas las cosas. No dudes de ti mismo, ten fe. Hoy más que nunca se requiere fe. Todo está ahí, solo es cuestión de que te dejes guiar y que te permitas sentir. Agradezco que hayas compartido este momento conmigo. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo. Si te ha resonado esta guía, regálame un like, comparte, seamos luz. Suscríbete para que también te puedan llegar Toda la información acerca de este canal. Hay mucho material que seguramente a tu alma le resonará. Agradezco y bendigo este maravilloso día. Gracias.